Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí de vuelta en te estoy grabando esto seguido como dije en el capítulo anterior Y bueno, nos quedamos en que echamos el agua a la planta, el agua con la pastilla esa y estaba creciendo Y bueno, eh, quiero ver esto Estábamos buscando la solución a... cómo entrar a la oficina de la directora de algo No me acuerdo el nombre bien, pero era la directora de la biblioteca y necesitamos un pase oh. okay. noticias pepertinas, noticias pepertinas ha venido a comprar una copia no los pedidos son para adultos adultos adultos sí eso qué significa son gente que ya no son niños niños tú eh, no eres un niño yo soy un robot ya yeah. eh, bueno necesitamos un pase para entrar a la oficina de la directora de la biblioteca pero a saber cómo encontramos ese pase. Bueno, eh. A saber, a veremos cómo lo encontramos. Yo estaba revisando un ratito. Y creo que voy un poco de ayuda porque de verdad no sé dónde conseguir eso. quizá o sea, ¿Esto será es el pase? Vaya, he encontrado ese libro en el cerebro de los ya que ese lugar es un lugar de libros que se a lo que pone no le conoce que es idioma pero el símbolo de la portada es importante a sí. Si? le voy a Ay, voy a a George para explicártelo ¿quieres que le llame? no por favor así, así a ver qué me dices también esta es mi tercera taza tengo que ver por qué me ha sido pero no puedo dormirme tengo que averiguar cómo termina este libro este es el Gracias al doctor y sus situaciones de suspense otros libros que yo no sé, me estoy colocando. Si libros que yo no sé, me estoy colocando. Si, si, si. Déjame ver si este main. Me... ¿Ya se lo sabe? Ya sabes, ya sabes. Ya sabes el... sí. A ver si este main sabe sobre este libro. Bueno, creo pero... bueno, que. Bueno, parece que aquí no lo había encontrado. Tuvo que tener un pase de biblioteca. Para que yo lo coja en la biblioteca, creo que voy a ver dónde conseguir la pastillita. Esta para, para el agua, muy buena, animada. Sigue las flechas. ¿Dónde me dio flashback? qué Ah, mira, lo... eh? ¿también? Sí, tengo que encontrar un camino en biblioteca. ¿Sabes dónde podía conseguir uno en la biblioteca? Ya había intentado. Pero la persona que se encarga de las canas no está debajo. Ah, aquí de la fábrica, para llegar a luz de las escaleras al final de esta calle. Y miren, ¿eh? hay muchos científicos, Los científicos del libro, son. Sea, a lo mejor pueden ayudarte. Ah, bueno, gracias por la ayuda, a lo lo tienen no poner. Sus. ¿Se no, fueron sus sillas? Ah, no, no, no se hay todavía. Aquí Déjame por aquí primero de siempre, ¿vale? Cambio de música drástica. Hola. A ver, la pantalla no entiende nada, tú científico El inicio de del fósforo del el líquido es alarmante, cuanto menos. Es el mayor descenso que ya visto no nunca se puede a si más interesar, y vamos a montar si está hace el foso. Es pues creemos que hay una alta probabilidad de que se va a uno de la de Que Para cerrar de a pasar por la de seguridad. Ok. a Ah, ok, ok, esto es un de... Esto es un lado que os he el ...ahora... ...extra... Tres de Cuatro ocho Azul de este color y esta va del otro, pero si ¿se debe ser. Okay, sete, letras, te ¿cuál es 5 eso se ha permitido. <tose> de aquí. Wow. ¡Mi no, robot! Oh, ¿Qué ha No sé, me dio un momento ahí. Y... ¡Hombre de cabeza de lata! Me pregunto sobre todas las situaciones, todo Silver o Silver. En de durmiendo bien, a la luz de la noche de no, sí, y de que Uf, acuérdate de una de todo el Dale de Silver. Ella. ¿Hola? la encontramos contamos Oh no? Si hubiera sabido que ya te llegué tan pronto, había reactivado el Dichucho bloqueo. Hola. Por eso, por, por las prioridades me haces seguridad. No pasa nada. Vean, me voy a superarlas. Y tanto. Bueno, ¿puedo llegar a canal? Sí. ¿Sabes cómo puedo tener un canal de biblioteca? Un canal de la biblioteca. Tienes que preguntarle en la biblioteca. Lo he intentado. Pero tengo que ver a la directora de la biblioteca, pero no puedo ser un pero al mismo tiempo ya la encarga la encarga la encarga en esa biblioteca Es bastante... sí mi cuerpo de George Estoy es segura... De que la pillaste a un momento Ay... Un momento, ya sé Puedo darte mi canal de biblioteca no Me gusta a algo así nuevo añadirás no, Tom Creo que ya lo tienes todo Un momento Oh no Te voy a dejar de buscar ¿O sea, el sistema de biblioteca Usar reconocimiento para hacer No te pareces en nada de la parte de Cane Nada ¿No? más que te pegué en la cara una foto de mi cara quien suerte de en el peor de los casos, por las sitio foto que a hacer una ¿De a por supuesto tengo de sigo teniendo esto, en ¿Qué sigo teniendo eso? No, espero que sea un super nominal Un poco de nominal, pues... Un de nominal, dos... de nominal, Bueno, tengo que... Pero ya... ¿Este es el viene de la ejercicio familiar? Aquí vamos a hacer la pregunta con la mujer robot que me da el ámbar ¡Ah! es la misma Tengo que hacer preguntas, ¿se lo hago? Bueno, así que has estado viajando por todo el mundo. Ajá. Madre mía, no sé qué pasa pero A veces no te agotas algo. Pero no me importa, la verdad es que es muy bonito. Ajá, <risa> me da que empiezas a Aunque no haya sol, el mundo sigue siendo un lugar precioso. ¿Cómo era el mundo cuando había sol? Pues. Ah, no. Es un poco de esa mente que ya nadie no ha visto. Ah, no. Eso es un poco inófico, ¿verdad? Aunque sea el investigador más importante del mundo, lo único que hago es pues, estar aquí conectado a tu voz. Ellos son los que exploran el mundo y me limito a la a de hacer gráficos. Es verdad, he visto loco en muchas partes. Pensaba que se daría que el mundo era demasiado peligroso para entrar para medir a la gente. Lo cierto es que no se aleja mucho mucha la realidad. Sin sí, embargo, conozco a alguien que sigue investigando a personas. Ah, sí. Incluso después de haber investigado una zona, se le preguntaban hacer caer más no hacer montes. Me refiero a que consiguió una máquina capaz de volar algo que creíamos físicamente imposible, Vaya, ¿vale? horas es, de que trabajara con nosotros, ¿eh? así que en vez de empezar a hacer propias ideas, Pero por alguna razón no quería para nada fabricar robots. Más concretamente escribió su video, no ¿eh? puede ser, no me lo explico. Me refiero a que le gusta trabajar con robots. De hecho, incluso me ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos. Ahora le van a con sus libros y ¿sí? eso debe a es un por no le puedo preguntar. Si, Sí, sí, Ah, no voy a hablar con secundarios. A Ok, pero ahora no sé si se puede una foto mía. ¿Cómo lo hago? Vamos no, no a suponer que debe ser. Este es el mapa nuevo. A ver si la pantalla no tiene nada. la que se por dar. Soltamos ahorita. Puedo entrar. Bien. Seguro me No sé no si puedo ver, No o sé, sea, esto es la biblioteca. Esto es la puerta que salió de la biblioteca. No, no, no. Yo no me dio no algo. No ¿Dónde estaba? Porque me las fotos. Primero, me costó llegar a la biblioteca. Pues, pero es un buen atajo. Un no, caminar que camina atrás, subí por ahí. ¿Qué me hace las fotos? ¿Cómo hace que caminan todas las fotos? Pues sí, ok. ¿Me ha dado para una cosa? Bueno, tengo buenas y a La buena noticia es que el desajusto es la más que no funciona, que que hemos cuidado el vídeo. Tras el fin de la se lo voy a Todos los ingenieros que el trabajo, este tiempo ya los No, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, oh, oh, no, la no, esto? Okay. Okay. ahora tengo que adivinar cómo va esto Voy a poner una frente aquí en la otra. En esa caja. A ver, ¿qué tiene que hacer? No sé, hay algún muchacho aquí fuera. ¡Ey, tú! ¡Venga, vamos a arreglar la cámara! ¡Oh, genial! También, vamos aquí. Batata. ¡Ay, mis ojos! No se podía quitar el Esa es una foto mía. Mis ojos siempre son así de grandes. Ok, ahora otro amigo. que luego. Ok. Ah, ok. Ok, que tenga que rodear por allá. Mejor tiempo. Mejor tiempo. Mire... voy a atajo yo puedo pasar todo hice. Adiós. Bueno, así son realizados de voy a que Al yo se Todo Que Te un buen día, señor. Que ya se vería haber cambiado de nombre? oye yo para como si eres el mesías, hay que cuidar los modales. Lo siento. Bien, has venido a solo para disculparte. Sí, ese sí, no. Eh, ese el de tu no, ayuda. No estoy seguro de lo que vamos a hacer ahora. Podría ser que tenga que ir a la torre. ¿En serio todavía está? Pero no sabes eso. No sé cómo entrar. Bueno, aquí tampoco. ¿No debería ser alguien quien te ayudase con eso? Solo sé que nadie de este mundo puede entrar. Vamos allá del vestíbulo tan pequeño que hay, quiero decir. Como mucho pueda que llevo libros sobre cómo entrar en ese portal Pero no les pongo de nada, aquí mi colección Estará bien. Entiendo. No tiene su colección pero lo no tengo yo. Vale, tengo un libro. Creo que está escrito en una especie de palabras que no reconozco. Eh, déjame ver. Ah, claro, por supuesto. Mm. Más para para George, ¿cómo no? Esto, eh, me... criatura Nico. Veo que voy a tener que traducirse. Tiene cabeza de dado, ¿no? Lo iba a tener que decir en algún Tiene cabeza de dado. Creo que sí, a lo Me llevará un buen rato, padre. Vale. Buah. Perdona. Entiendo, chaval. Todos se llama así de mí como. Buah. No, no es bueno. ¿Sabes qué? Tengo una de una vez son invitados en el bestia, cuando pasillos. esto no es sencillo. Solo un de YouTube. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? el ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? pone no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? de la base de datos de vivos está siendo ya para impresora. empezara. La, la pequeña, supongo que vive aquí. Okay, supongo que campea. Los invitados son de algo así. Vamos ah, ¿sí? ah, por acá. Ah, Se va a cerrar el buey. Este robot no tendrá que caminar, pero yo que sí está claro. Ok, para abrir este, para abrir un show. Sí, claro. Está macerado, sí, está macerado, no es idea mía. Supongo que has visto mi sueño, ¿sí? Ha sido. Pues, venga, vámonos. Otro libro de estos. Ella creía profundamente la teoría del multiverso. Respecto a las versiones alternativas, le gustaba la probabilidad de tener un dado. Recientemente empecé a encontrar esa teoría más y más fácil de creer, pero no pude escribirla demasiado bien por aquel entonces. Sin embargo, le escribí lo mejor que pude. Después de todo, era la mejor forma de honrarla. I6, ¿cuál te encontraste? A ver si la no me acuerdo con todos los números de línea. Pero sí, obviamente es un multiverso, porque está diciendo que es humano, pero, o sea que es una persona, pero no, obviamente es una persona. Así, tiene el las La atención está terminada, vaya. mucho más rápido de lo que creí. No sé yo, llevas muchas horas durmiendo vaya. En fin, parece que el diario va dirigido a Brian. Así, ¿Ah, toma, el mismo. Saludos, vaya. Si lo vas a leer eso significa que está cerca de la torre. La torre es el dominio de la mente, este ser está conectado con el mundo de momento, considerado como su espíritu. No tiene forma física, pero puede comunicarse a través de la de vez y si otros me Por supuesto que sabes... Que sabes de quién estoy hablando. Claro. No hay ninguna duda de que No hay ninguna duda de que contactó contigo de inmediato cuando llegaste aquí con... No sé. Por primera vez con nuestro servidor. ¡En tu todos hasta la torre usando sus propios medios. La base de la entrada... la entrada está en la base de la torre. No solo necesitas no sé si el servidor, sino también tres trozos del sol anterior. Allí el salvador no puede hacer nada. Tú, Brian, sin embargo, en el dibujo en el suelo, haz lo que dice: la ventana no aparecerá, así que tendrás que traerla de vuelta. Eso es todo. Hayan arrancado las páginas de palma. No ha sido tú. Oh. Pues no puedo ayudarte en estos chingos. No sé qué significa ventanas aquí. Quizás el página consiga que te parezca su buen carro. ¿Qué significa te desfaltes de sol anterior? Solo tenemos sol. Tengo que explicar todo en fin. Más has encontrado una forma unta de escenario de fósforo amarillo. Ya sabes, Ese amarillo que brilla. Seca ya. La luz. Ah punto o de hambre una pluma, aunque no la solución, ¿verdad? Sí, pues esos son dos cosas precisamente abundantes, no es algo que veas a cuanto a pero ya, vale, tomate, gracias que esto, un dado, ah, se parece un poco a ti, que nunca he visto los hermosados, no, o sea, sí bueno, no sé, da igual, vale, eso algo no más, nada, gracias, entonces me voy me voy a la pata? vale Ok, pues okay, vamos avanzando, bueno, se te encontrar más cosas okay. ok Supongo que ahora tendré que ir a la X de antes cuando pume Oye Brian ¿Te esperas en una salva de cafetería? Sí. que bien, de pronto porque bueno, tengo un poco de hambre. ¿Qué nadie se Me muero, ya. no he comido nada desde que llegué aquí Así que, y si sí, vamos a buscar como la tiza de Espero que te ando aquí Ok, ah, sí, vamos allá Vamos al ascensor Vamos a satisfacer a Niko antes ¿Sí? de... Este encuentro también se ha visto como la del lugar No tengo ganas de salvar ningún tipo de cabeza de pecera Bueno Seguiremos cejando cuando Nico empieza a comer Y voy a grabar el siguiente episodio justo ahora Como van a ser y tengo no Así que bueno Cuando Nico coma lo voy a empezar a Este gusto no como va y Quiero saber ya que va a ser el final voy a salvar aquí Ajá voy a por acá la ¿Has vuelto? ¿Has conseguido arreglar realidad de Ascensor? Ajá Además también hemos salido de la solución De la superpecie y... <ríe> eh, bueno, me he perdido de esta cafetería ¿Tenemos tortillas? ¿Totillas? ¿Pues claro lo que tenemos? Espera, no tengo dinero ¿Totillas puede lavar los puestos o algo? No, no, no, invita a casa A menos que puedas hacer algo por potesos Nada más, hacer será para parece alguna? No. Vamos, siéntate Quiero prepararte algunas toquitas ¿Cómo van estas tortitas? Muchas gracias. De nada. Parece estar muerto de hambre. Sí, pensé que esta sería mi última oportunidad de comer algo antes de este ir Ah, entiendo. En bueno, realidad, las tortitas son tu comida favorita, ¿no? Ajá. Bueno, casi. Mi comida favorita son las tortitas que prepara mi madre. Las que preparan en unas con moídas a la masa. Caray, eso tiene que estar muy bueno. Sí, y tiene un sabor increíble. Preparado el mundo me ponía triste. La gente solo eh, me ha he hecho tanto de menos. Acabo de tener un mal presentimiento de repente. Seguro que si que iba a saber el mundo, la gente va a dejar de decir que eso no arreglará es nada. Ni siquiera que lo que hago aquí. Solo quiero volver a ver a mi Todo va a ir bien. Y no me cabe duda, ninguna duda de que serás capaz de salvar el mundo. Eres fuerte y por eso considero ya esa clima. Sí, pero. Y luego volver a tu casa, ¿no? Sí. ¿Quieres romper tortitas? No. Muchas gracias. ¡Qué susto! Me di. Ni... Pues de nada, dejes por venir. Ajá, ya te puedes escuchar. ¿Y para las tortitas? De nada, bueno. De... Tortitas. Me dio un susto porque el sueño que vivimos hace un ratito estaba comiendo tortitas y de repente verse roto. Entonces cuando estaba comiendo tortitas, después de el del dije: Se rompió, perdí, oh, Dios. Pero parece que no pasa. Bueno, voy a dejar por aquí justo como el capítulo anterior, bajando el ascensor. Y bueno, espero que les haya gustado la serie. Denle like, compártela y voy a seguir llevando ahora mismo. Por lo que me verán para la, la misma ropa. Así que bueno, hasta la siguiente.